Joder, como el microman callado y... 1, 2, 3, 4... Mi audio no es contigo, no sé qué andas contando. Grabando, <risa> grabando, Sí, por favor. Gracias. ¡Carístico, el volante con el escorpión dorado! Yo <risa> sí hago música hace tiempo, pero en Perú. Y en uh -huh. Perú sí trabajé en televisión nueve no años. Entonces ya me tocaba ir porque no iba hace un año y medio. Y no he hecho promo de tres canciones que lancé. Hasta ahora no iba a Perú. Órale. Entonces ahora es como que voy a aprovechar y voy a hacer mis tres. ¿No te reclaman? ¿Cómo? ¿No te reclaman así de ah ya no vienes para acá? Sí, ¿eh? sí, si <risa> están ahí todos diciendo ya Apenas llegues hazme espacio para las entrevistas de aquí y allá <risa> Está bueno, pero también así como que... Sí, porque que ya se vienes... se ¿no? Y vienes con más valor <risa> Es como que ah, no va a ser un año y medio ahora todos te quieren tener <risa> Exacto Ahora sí... Ya va a llover Gabriel <risa> ya ¡Toma Valenzuela el volante con el escorpión dorado! ¿Es una de las Kardashian? <risa> y eso que estás aquí, según yo ya te habías mudado para allá Llegué también, ah. ¿cuándo? ¿Cuándo viernes, llegué? Viernes no. Sí Escorpión, puede hablar por favor? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hola, ¿cómo están? Yo soy Queen. Sean bienvenidos a un nuevo video. <risa> <risa> Típico. ¡Típico! Yo pensé que era. ¿Se han visto el carpool de este chavo de Estados uh -huh. Unidos y que lo va, lo va llevando como un coche? Ah, sí, porque, pero eso es para pendejos. era así! E ese es para pendejos Te juro que yo pensé que era así Dije, ay, ¿cómo se irá? ¿Será que alguien lo está siguiendo en frente o de atrás? No, pero pues es que eso es para gente que no tiene tantas capacidades Aquí ah, estás con okay. un dios, queen Ok, ok Déjame era? ¿Qué? Dale, dale. Pues ya estoy iniciando, pendejo No podía ni, ni lavarse el pelo, cabrón <risa> Sí, güey Sí, la verdad es que yo siempre... He hecho, o sea, lo que me gusta más bien es el ejercicio recreativo, o sea, en equipo, sí. fútbol, todo eso es más... Es que la neta es mucho más divertida. Sí, y esta parte, pues sí, de vez en cuando lo he hecho, pero no es, o sea, es otra cosa. Sí. Buenas tardes. Voy a tenerle... Sí, dígame. No ya molestarlo, fue tan posible, es que no se pueden estacionar aquí. Ya nos vamos, hermanito. Ni siquiera cuando eres dios del internet. <risa> Ya ah, pues ya sabes que yo sí puedo hacer lo que quiera. Si no, háblenme al dueño. ¡Ah, traigo el dueño! Eric Rubino es dueño de la plaza, ¿sí sabías? Marca nada más, ¿Cuándo cuando... ¿Voy a tener bajada la bocina, los dueños de la bocina. Sí, pendejo, sí. Ah, ¡Madre! ¿No tienes gente que sí sea capaz en tu equipo de trabajo? Ah, es complicado. Es complicado hoy en día conseguir... gente capaz, hermano. ¡A huevo! Señoras y señores, niñas y niñas ¡Sí! ¡Aren Rubín! ¡Al volante yeah. con el escopo dorado! Un placer, hermano Mames, lo bueno es que manejo súper cabrón Agua, loco, la verga <risa> ¿Era a, a, a un gatito ahí, loco <risa> Te valió pues, verga, loco A huevo Ni que fueran humanos Ni que sintieran ¡Ah, desmonetizar! <risa> Cancelado ¡Nos logramos! Espérame loco, viene la escolta a la verga es escolta? Que me vea bonita Obvio Es bellísimo No hay forma de que no suceda eso Laura González Oye, menos mal no me pusiste a manejar que soy re mala <risa> No, pero pues es que sí aprecio mi vida Ay, qué bueno, bueno. Yo soy inmortal. Esos güeyes sí se mueren y luego quién me trabaja. Eso no me lo esperaba. ¡Qué cool! ¿Ya estamos entonces? No sí, oh, mames. Vámonos antes de que se nos pegue algo. Este Cállate, que ya quisiera. Oye, ya quisieras estar aquí. Es la mejor <risa> empresa para trabajar. ¡Ay, sí, bueno! Te lo firmo. ¡Ay, ajá! ¡Lámra al volante con el bichos, escorpión dorado! Uh. tu fase 7! ¿De dónde sacas tu voz? ¿De qué chakra? ¿Del séptimo? ¿De, de cuál? Siento que viene tu voz como de del ¿Cómo? segundo chakra. Como de que fuimos a, a, a la ahí, misma escuela, ¿no? Ahí te atreves, atoradas ¿Qué me dices? <risa> no mames, se va a poner candente ¡Andas! Hasta que me sacan! <risa> Híjole. Ya la están viendo, la pinche sabrosura a ¿Sí? mujer. Sí, sí, sí. La de Jadira, lo vi al volante con el escorpión dorado. ¿Se bajaron los dedos? Sí, ¿verdad? ¿no? Sí, como tú quieras, sí, no, no, no, no afecta. Espérame, espérame, Es que, ¿Qué es es que espérate, creo que esto <risa> para Sí, para que no roce con el micrófono. ¿Puedes ayudar a cambiarte a lo mejor de este lado? Haz cuenta aquí para que no roce con el micrófono, por favor. Mm -hmm. Es que de los nuevos, un día que le sepas esto de la microfoniada. Sí, yo sé. Las pinches televisoras, como ni tienen de estos, están <risa> bien jodidos. Puta, lo dirás de, de broma. Somewhere. un pedo para que te den un varo. ¡Hola, sí! ¡Ya va a llover, Gabriel! Ábrete, pendejo, que traigo al periodista de las ex-exclusivas. ¿Cómo estás? Gustavo Adolfo y falta el volante con el escorpión ¡Oh! dorado. ¡Oh! Tienes que gritar peluche en el estuche. ¡Una, dos, tres! Peluche en el, de el estuche! estuche! No, pero ya deja de rasurarte, de mamá. Pues es que claro. mira, más, más atractivo este pedo. <ríe> nada más madres. que no me tengo que hacer nada. Mira, me rasuro en todos lados, desde niño. Ya deja de repilarte, pinche metrosexual, chingada madre. <risa> Corte. Corte. Sí. ¿Vamos, ¿Vale? ¿Vale? no, hacemos la foto para Sony. Sí, señor. Muchas gracias. Güey. No mames, hermano, a ti. Un chingo de madre salió, ¿no? Sí. Para ¿Sí? ¿Sí? ¿Vale, las exclusivas. ¿Eh? No, no Ahí van a estar los periódicos. <risa> Puta, güey, es lo que estoy pensando ahorita. Güey. Listo, señor. Sí, muchas gracias. No, muchas gracias, hijo. Sí, sí, perdón. ¿No hacemos la foto para Tommy? Sí, señor. Oh, bueno. Peluche no, no le estuche. <risa> okay. Sí, señor. Aquí, ¿vamos a hacerla? Me veo bonita. ¿Para qué o qué? Te ves hermosa, sabrosa. Sí. Peluche no le no no estuche. <risa> esto ¡Corte! ¡No, no mami! Man, ¡Qué chulada! ¿Eh? La foto para thumbnail y... Sí, sí. Mira, hazla desde afuera, George. Qué, ¿Qué? qué, qué, qué. cagado, es que nunca había hecho tanto tiempo de llenura. ¿No? O sea, en entrevista no, güey. O sea, como que... En la entrevista sí, muy... de ya No era Roxana, de repente no, va No, no, no. Ah, porque yo soy tigual de guarra. Pero... <risa> Sí, sube una pierna si puedes. Exacto, ¿qué Sí, la camioneta. está en... No no, no no, pues. Listo. <risa> Ay, no mames, me la pasé. La canción era lo que me daba el pinche nervio. ¿Por qué? Güey, porque, porque veo todos los videos y digo, no mames, qué buenas rolas. Pero después dije, güey, pues es de Yanira. Pues de Yanira no va a cantar una pinche rola que me guste a mí, a Roxana, ¿no? <risa> No, pero pues puede, puede contrastar Está bien, no pasa nada Oye, ¿tú te acuerdas de aquellos anuncios De Canal 5? Canal 5 al servicio de la comunidad. Exactamente. Te agradezco su atención Para sea al niño Alex sí, Montiel, vale. <risa> Al niño Gustavo Adolfo Infante Que fue encontrado la última <risa> vez Afuera del metro Valderas <risa> <risa> Como señas particulares Se pelea con todo pinche mundo ¡Peluche, no tuche! ¿Eh? Yo no tengo ni madre ¡No mames, güey! ¡Ah, <risa> ¿No te, ¿No te dolió? Yo no blanco yo no café Ay, ah, porque está blanco? Escorpión, ¿qué pasó ahí? Pues porque me gusta ponerme rayitos Ah, ok A ver, a, ver, a ver, ¡Ay, Corte ¿No te dolió arrancártelo? Sí, pero me excito ah, Oye, mira ¿Qué tiene? Eso que no manches, la gran... de la buena suerte? También bien largos! Oh, y Ese que no me has visto en <risa> <programa>? <risa> <risa> <risa> Estoy en choque, están enormes. Pues estos... sí, pero después vas a tener, vas a poderlos vender. Puedes subastar. <risa> Listo.